¿Usted que pago con cheques a empleados públicos generará aglomeración de personas en entidades bancarias en medio de la pandemia? Qué pregunta. Pero claro. Qué pregunta. Muy buena, muy buena. Claro que sí, no hay que ser prestidigitador, ni adivino, ni brujo haitiano, digo, hay brujo. Exacto, sí Vieron ahí como le salió el sesgo de una sí, vez Dijo brujo haitiano sí. Es que estaba mirando uno, Otra cosa un, sí, Una información en ese sentido La suerte sí, que no tiene la ayuda de nuestro compañero Le eh, salió el sesgo ahí de una vez No, dijo, no, lo haitiano. que pasa es que en el funeral De Mois hubo, hubo uh, Ha habido este, actuaciones de vudú y sí, esas cosas. No, porque o sea, ahí en San Juan de la Maguana no hay un viaje de brujos dominicanos. No, pero dominicano, yo no he dicho que no hay. Yo he dicho que hay, no hay. Y hay un Cotuí. Pero yo he dicho que no hay. Muchísima gente que va a darse, en Samaná, que va a darse de que y baño. Y hasta al lado de la casa tuya donde tú vives puede aparecer y, y, uno. Y con pero unos no ramos no dándose fuetazos, oye. ¿Eh? <risa> bueno, yo la gente que no, no, va voy... eso, no es, eso no es brujería. Eso ¿Qué hay? es eso? No, no. Hay gente que se autolacera para, para limpiarse de pecado. Y eso lo hacen cristianos. Sí, no, sí, pues. Desde, eh. de, desde hace tiempos inmemoriales. No, lo pero hacen, el, los ramos se, que se No, la los que ramos es que baño, se refiere... Y la persona de que, ah, de vaya, de ya la adquirió para la cosa. Quitando sí. de que los espíritus. No, pero, si, estoy que estoy con un látigo. Pero creo. allí en el mercado también hay. Eso no hay sí, que es Sí, sí, sí. sí hay una cosa que se llama sincretismo, que es el santerismo verdad con la realidad religiosa, entonces hay una hay una especie de simbiosis verdad que se cambia, hay santos que se llaman de una forma en la religión, eh, sobre todo la católica, que es la que venera imágenes y santos, y ese mismo santo se llama de otra forma en la santería, en, la, la, en esas acciones de brujería, ¿no? O sea, eso se sí. llama sincretismo. Sí, porque bueno, que... señores, vamos a saludar a Carolina silicio. Medina, que está con nosotros. Dejen el tema, ya está bueno. Adelante. ¿Qué? Ella viene sonriendo. ¿Por qué tú te estás sonriendo? Quédate cuidado. una de las... Exacto, tú eres. Yo salté con una. Bu buenos días, Carolina. Carolina, ¿Qué? pero... He estado sacando tierra. Lo que tú de, has demostrado salir. hoy, amado, es diciendo... Este What? es mi cabello, bello, sí. hermoso. Qué buenos días a todos acá, muchas gracias por el canal, Buenos días a toda la gente que está con nosotros. No me diga que es una peluca que tú tienes. Ah. Tú ya dijo ah, que hay cosas lado, que están fuera del orden, estamos hablando de pero cabello. Vamos, pero, pero vamos a ver en el lugar y en el momento. Ya. ya. Bueno. Ya. Uh -uh. Vamos a entrar. Todavía, ¿verdad? ahora vamos a entrar. Bien, señores. Ah, en el camino nosotros le vamos a responder, eh, bueno, le vamos a, a, a mostrar al público, ¿verdad? Su comentario o su opinión con relación a la pregunta del día. Así que vamos a ver, el gobierno pagará con cheques a empleados públicos. El gobierno anunció que iniciará este mes de julio el pago escalonado mediante cheques a las instituciones públicas. Durante una rueda de prensa donde participaron el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, el contralor Catalino Correa Hiciano, el tesorero Luis Rafael Delgado y la vocera de la presidencia Milagros Germán, se explicó que inicialmente 24 instituciones recibirán el pago del mes de julio por medio de cheques. Los servidores de estas instituciones volverán a la modalidad electrónica el próximo mes para dar paso con el pago de cheque a otras instituciones, con el fin de sanear la nómina pública e identificar nominillas, suplantación y duplicidades. El ministro detalló que cerca de 25 mil servidores públicos estarían cobrando mediante esta modalidad. Entre las instituciones públicas cuyos servidores estarán recibiendo sus pagos mediante cheque, en este mes de julio están Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Deportes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Tesorería Nacional, Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Dirección General de Migración e Instituto Nacional de Migración. Así es que estas son las instituciones que pagarán con cheques. Así es que lamento mucho escuchar que mi amigo Fulvio tendrá que hacer una filita. Bueno, eh, ¿Tú le hace la cola. Por un módico precio. ¿verdad? Gratis, ok. Muy bien, Carolina. Bueno, realmente hemos observado el descontento eh, de algunas personas. No solo por el aspecto que tiene que ver con la, las filas, sino que hablan de retroceso. No. Eh, y, y tratando de buscar eh, el aspecto negativo de, de este tema, cuando lo que el gobierno ha planteado que es una búsqueda de limpiar, de observar, de identificar quienes no están trabajando. Ahora, una de las preguntas que yo me hago en un mes. ¿Sería sufic suficiente para determinar? O, porque sencillamente esa persona cuando no vaya a esa institución o se haga el loco como en dominicano... Pero bueno, no el es que, que la no forma... va a cobrar se sabe que es una botella. Pero no, un mes... aún yendo a cobrar, si no lo conocen, si nunca lo han visto, va a ser cuestionado. Pero y ¿sabes? no se sabe en esa institución si hay una nómina. Por ejemplo, en el ayuntamiento... Vamos a poner ejemplo, el ejemplo del ayuntamiento de San Francisco. que Eh que por ejemplo aquí se ha presentado la nómina en el caso de, de comunicación. De comunicaciones. Vamos a abrir la nómina del Ayuntamiento el, el, de San Francisco. El, el encargado de ¿Quieren? esos departamentos sabe quiénes van y quiénes no. Sí, pero o lo sea. que pasa es Carolina que cuando cobran con tarjeta, tú no sabes, tú no sabes a quién recibe el pago mensual. Sí, pero el cuando cheque, van a Oye, no a la es la voz. Oye, lo que hay una cosa, no ah. es la primera vez que se hace, esto no es inédito. Ven, Francis, ven, ven. Esto no es inédito, no es la primera ah. vez que se hace, otra vez el Estado lo ha hecho. Para hacer eso mismo que está haciendo el gobierno actual. O sea, sí, pero la pregunta, es, o sea, lo, la pregunta es la siguiente, y pongo un ejemplo cercano para que sea más palpable. ¿No se dan cuenta en los encargados de departamento quién está trabajando? Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís. ¿Sabemos nosotros que, por ejemplo, en el departamento de Obras Públicas está Niño López y que hay una cantidad de obreros que dependen de él? Niño López no también. Él no, en, él no está ahí, Ful. No, no, No, eso. pero es el que dirige eso. Voy todo mundo, todo el mundo sabe yo que. Si, que si Niño López no está en el ayuntamiento, lo voy a buscar ahorita. Pero sabe, todo el mundo sabe que yo es el yo que Yo tenía entendido eso. que era él, pero bueno. Ah, pero, no pero sabe. debe de saber. ¿Qué pasó? Niño López es... Salúdame, Déjame saludar, saluda. buenos días, Francis, ¿cómo estás? Que estás? me entraron... Quítatela. No, no, quítate la... por favor, la nómina Me entraron la como la conga, buenos Francis, días. debe saber... Yo buenos no días. estaba aquí, yo acabo de llegar. Sí. Buenos días. A gracias al padre. padre por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, sí. que nos dé inteligencia para entender las cosas, mucha inteligencia. Estamos, Francis, poniendo un ejemplo eh, local de, del tema que estamos tratando con, lo, con la nómina y que se pagaría a través de cheques y yo decía... Niño López, por ejemplo, que entendíamos que era encargado de, del Departamento de Obras Públicas, y los muchachos llamados dicen que no, como mm. tú eres cercano, o conoces, eh, del ayuntamiento, ¿él es, ya, está trabajando rato, o mira, no? Que, no, pero vamos a buscar en ella, la eh, nómina. Ella me, me afogó un niño desde sí, sí, su... Pero, Fran, él, él, él está trabajando en el ayuntamiento, Niño. Sigue es, siendo parte de la asesoría general del, del alcalde. ¿Ustedes recuerdan que él había mm. anunciado que había decidido convidar con con Niño López, para que le ayudase en los asuntos de ayuntamiento. Uh -huh. Básicamente en en lo que es obra pública y planeamiento urbano, pero Directamente eh, no, no, tengo, es no tiene un salario. Ok, ahí. está bien, eso era lo eh, que queríamos eh, aclarar. Entonces, eh, partiendo de eso, vamos a suponer que él sea no el encargado del este departamento. Él no va a saber, o, su, o la subencargada, o la secretaria que él tenga, o los que están en ese departamento, quiénes trabajan y quiénes no. Claro. Mira, Entonces, aquí el Ayuntamiento no, de San Francisco, a raíz de la del fraude aquel, Félix creyó que podía remediar el asunto. Volviendo a los volviendo cheques. Volviendo a los cheques. ¿Qué es lo que, que, es lo que está haciendo el gobierno en 25 instituciones con es el propósito de hacer un inventario real de verse cara a cara quién trabaja y quién no? Me imagino que eso es transitorio. Sí, sí. Es, transitorio. Solo es solo un mes. O sea, es lo que yo okay. estoy tratando de plantear acá y pongo ese ejemplo de manera... Eh cercana, real, si sí, es posible que una gente en, eh, a través de artimañas de que se invente un cuento, de que esté enfermo, de que no pudo ir, o mira fulano con conexiones, con la encargada de recursos humanos y demás, eh, el dominicano siempre busca la vuelta, lo que quiero plantear es que tan eficiente que habrá de esos que, exacto, que serán protegidos, no, no lo podemos eh, f ponme tú el nombre mío Salud. y tú tú te sabes la firma Gracias. entonces, qué tan eficiente sería será una de las preguntas que debemos hacernos es solo un mes, estamos hablando de que 25 mil personas más eh, irían de manera física al banco de reservas, que por eso es que se cobra. Eh, otra de las cosas es lo que ya dije, que hay gente, por supuesto, la oposición, básicamente el PLD ha referido sobre esto, que es un retroceso, que esto, que aquello. Ellos lo hicieron en una ocasión, en eh, varias ocasiones. Pero ese es, la, esa es la, el deber de yo, ellos, yo, buscarle yo, la negativa a lo que hace el gobierno. No recuerdo. No así. recuerdo. Bueno. Entonces, ella eh, cierro diciendo que mm. vamos a ver, me imagino que es una manera eh, también de probar, aparte de identificar, de ver cómo se daría. Y si en lo adelante se entiende que hay mucha gente que esté, eh, como las llamadas botellas, si el gobierno tomaría en consideración eh, seguirlo haciendo para Esa continuar saneando Esa en todo idea. el país eh, las instituciones de las botellas. Déjame aclararte algo. El cheque lo van a recibir en la institución para la cual tú laboras físicamente. Sí, totalmente, claro. Y luego tú irías a cobrarlo sí, al banco. Sí, claro. Por ahí es que viene el asunto de identificar la persona. Sí, sí, claro. Bien. Adelante, Fran. Bueno, mira. Son ah, medidas... Deja el teteo por no, no. el celular... Eh, no, estaba buscando una un información... Camarazo. Mira, te dieron un camarazo. De sigue, verdad, sigue, sigue. me tuve a caer. Mira, <risa> sí. ciertamente que puede ser este un mecanismo, un mecanismo de control interno sí, que ella. permita identificar y sanear las nóminas. ¿Ves? Pero estas son prácticas que han sido recurrentes en algunos departamentos o instituciones. Lo que a mí no me gusta es que sea tomado como, como mecanismo populista de refrendar una fórmula de que estamos siendo transparentes y que aquí las botellas no serán una realidad. Eso... Al poco tiempo de sustituirse, la nómina volverá a ser del mismo tamaño y quizás con individuos que no solamente que no trabajen, sino que cobren en otro sitio, porque eso se da en la política y en la. Porque, no, pero a nivel del sistema eso es identificable si está. Pero en, se en en identifica dos para el momento, es lo que te digo. Se reduce la nómina, se sanea la nómina, pero terminan los políticos haciendo la magia de regresar no, a la misma no práctica, ya nosotros lo hicimos. Supón tú que yo soy, eh, que somos obras públicas. Hey. Hacemos el arqueo, porque eso es una especie de arqueo de inventario sobre quiénes son nuestros empleados. Ahora vamos a ver quiénes son los que trabajan. No quiero que eso se convierta en una práctica populista que no sea real de la posición del Estado y que en el poco tiempo, la nómina que se había saneado, entren en los compañeros míos, Exacto. porque recuérdate que estamos en una transición, entren en los bueno. compañeros míos y yo no tenga otra cosa el que, que resolver... Inventó, el que se inventó esa vaina es un genio. Es un genio. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por qué? para poder el PRM poner a trabajar a toda su gente, tendría que haber hecho una, un, un, una desvinculación en masa y se le iba a crear un problema. Ahora hay un argumento válido para sí. sacar gente y luego meterlo. Eso y es lo que él se le llamaba bueno. la planadora. Bueno, pero, pero es una, una planadora legal. Es una planadora esa, legal. Pero en aquel es. tiempo era una planadora eh, eh, sin, ilegal sin ningún cuidado. Sin sí. ningún cuidado, sin ninguna forma, porque no, cuando tú vas a la ley 4106, bien, a la ley 41 sobre, sobre administración de recursos humanos del Estado, esa te establece la desvinculaciones sin responsabilidad para el Estado, que lo que sucede al otro extremo, que si tú lo haces adrede, tienes responsabilidad bueno. porque no está justificado el despido ahora. Esperamos Vamos que ciertamente fútbol. esto sea un mecanismo de adecentar la función pública y que los partidos o los miembros de este partido del PRM comprendan a Luis Abinader, sueña Pilarín. Comprendan a Luis Abinader como el Pilarín. político y presidente del cambio. Y que no quieran justificar ni, ni ponerse bravito que a donde no quepan mira, o a donde se le dé sea verdaderamente el trabajo a, que vaya hace a, a, a ese, que están Eso bravito. se parece a un sueño que yo tuve anoche hace El Volkswagen mío se convirtió en un Volkswagen chiquitico. De eso de, de, de, <risa> tú de de tan, Modelo a escala. Cuál, tú ayer hablaste, hablaste tanto de Volkswagen que te soñaste. Exactamente, muchas gracias. Me soñé sí mismo de lo que tú estás diciendo. Ese Uy, es un sueño, está bien. Miren, señores, ese mecanismo...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 Francis, ah, pues no. recuerda y que cuando profesor, yo digo algo aquí. Y un, y un, eh, eh, un monitor. Si hay un regidor. Pero en diferentes horas. Ahora Carolina, hay una la pregunta. De maestro. En el gobierno del PLD. Bueno, en la docencia. docencia no la la mira señores. Mira mira mira. Es eh, que no estamos. Aquí. Yo no era comunicador cuando eso. No tú sí. Cuando yo era comunicador. Sí. En los últimos. Yo entré aquí. Yo entré aquí ya en octubre de 2019, ¿verdad? Por ahí fue. Sí. Ya en la parte final. Y el PLD inundó pero no la no hombre con, con duplicidad full. y tú nunca dijiste nada. Pero sí, sí, claro. Pero la, en la parte final, la parte ahora final yo le de... estoy diciendo: pero eso pasaba, eh, lo que Sí, pero está tú. bien. Si ustedes van a justificar con que yo, por ejemplo, También. no lo decía antes, entonces nos vamos a pasar los cuatro años que diciendo que yo no lo decía. Lo que ella, tiene que importar aquí va, es lo que bien. está sucediendo ahora. Porque, Amar, ¿Por qué te pica? Lo estamos haciendo. Atención, producción. Vamos a empezar. Atención producción, a mí se me ha Doctor, criticado me que pica? no le permito hablar a los demás y yo en silencio escuché cada uno de los planteamientos. Lo que pasa pica? es que te pica que, que lo que se, yo tengo en la qué mano. Te pica que Julio, va, que se me vaya vas a obligar arqueo. a decirlo. Bueno, pero el arqueo... Pero me vas a obligar a decir pero, el nombre. Pero, pero di nombre, Ay, dilo nombre. No lo el arqueo es necesario para eso. Para eso. Ven, tráeme no, la cámara. No, espérate. Lo lamento. Tráeme la cámara. Para bien. eso, el arqueo. Para que Julio sepa cómo que esto se maneja. El arqueo, es que yo no, sé no. cómo que se maneja el arqueo es necesario. Miren esta nómina. Miren, señores, para eso que se está haciendo el arqueo, para evitar eso a, a los que están actualmente y a los que estaban antes, porque bien. no es escondiendo. Está bien. Para eso que se está, está haciendo. Está bien. Vamos a dejar De, que él desarrolle. Te voy a dar otro regalito ya que, ya, ya Ad, que adelante, me... ya. miren esto. Déjame ver. Aquí tenemos una persona. Que es director de la Policía Municipal de San Francisco de Macorís, encargado de la Policía Municipal. Ah, ¿Verdad que sí? Sí. En el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y también es profesor de Tanda extendida en una escuela de San Francisco de Macorís. ¿Qué horario es la, la Tanda Extendida? El día entero. Hasta las tres horas. ¿Qué horario días? se trabaja en el ayuntamiento? At hasta las cuatro y media. Es el público, señores. Pero Jesús, pa pero es para eso público... que se va a hacer el arqueo pero eso, para eso pero es, el arqueo. Ese es un dirigente del PRM pero para eso el arqueo es un no es, dirigente no es, del PRM pero no importa quién sea, para eso es el arqueo precisamente y no, y, y no, y, y no que se va a hacer él debe de renunciar al ayuntamiento ah, claro. no a lo que, pero no, a lo no, que solamente no es eso. que el ayuntamiento tiene uno de los salarios más deprimidos y Miren. entonces tú optas por el de mejor deprimido. condición ven que le voy a dar otro dato <ríe> <Dice Amado. ríe> le voy a dar otro dato <ríe>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 Mejores. Bien, bien. Claro. Vamos a dejar que sale, Adelante. Es para que tú no sigas con. Lo vas a denunciar tú. Dale, dale. Que lo denuncie. Sigue, sigue. Atención, los santos del PLD okay. que no tenían bueno, tú doble estás oyendo. Doble empleo. Bueno, hasta oyendo, tres veces tenían. Cuando es el, cuando son los míos que lo hacen, lo justificamos. Hasta, hasta cuando entre, son que Acaba otros, de admitir. Acabo, acaba de admitir. Mira. si ustedes. Si ustedes van el a gancho, seguir. si ustedes gancho, como él dice, sí. cogí el gancho. Si ustedes van a seguir, si ustedes van no, a no. seguir.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 Del PRM que tienen doble duplicidad y no trae los casos ¿Tú del PRM. ¿Sabes por qué? Ay, porque ay, el PRM ay, tiene hay más un de año tres. en el poder. Ah, ahí es mucho más es año Y el PRM y está y diciendo niños. Con que tres gente, bolsillo. con, con, tán, con tán, gente en tres empleos. Ah, y es bueno. Y es bueno idea Y por eso que te ha picado, porque se va a revisar todo. Todo se va a revisar. Todo se va a revisar. Lo de nosotros y lo pasado. Todo. Se van a Pero revisar. eso es lo bueno. bueno, ese debe de ser el Claro, tú crees que es verdad eso que, que eso va ha a pasar? ¿Tú, ¿Tú crees que no, no le le, le voy a otro dato. Por, por están, eso que le ha picado. Ellos están comprometidos con eso. Se van a revisar. A Vamos lo a ver claro. Por, o por o eso sabe. que le ha picado. Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Fulvio, tú no aguantas ¿Cómo que no aguantas? ¿Tú sabes lo que están haciendo?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 La mayoría no, de los maestros, que hay gran parte de, de parte, de, te gran una parte, llamada, de, gran una parte de esos maestros, amados, no pasaron los exámenes eh, y eh, otros que sacaban su, 100, a, no lo ponían. Adelante, adelante buenos día, que... días, buenos días, adelante. Dirigiendo bueno, todo, día. controlando todo. Duro. Eh, duro. No sí, abre, Buenos días. Bueno, diablo, que por lo menos ahora lo estamos revisando en el tiempo del tele. Exacto. De ¿Cuáles son los miembros? No revisaron nada. Lo usted ha dado en la diana. Siempre Bien. eso es un bulto que se hace, amigo. Bien, muchas gracias. Muchas Pero gracias. gracias. Eso es un bulto. ¿Le está picando ese bulto.